Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que estéis súper genial con la gente que os quede que queréis. Mirad, hoy tengo un vídeo especial acerca de un software que se llama Improved Suite. El Improved Suite lo pongo que es un especial para afiliados porque va a medir básicamente lo que hace la gente en nuestro sitio. Es como Google Analytics, pero sin Google Analytics. ¿Cuál es la diferencia? Cuando Google Analytics trabaja para nosotros, nos entrega una serie de datos y él también se queda con una parte. Y con Improve Suite, todos los datos son tuyos. No se le van a terceros, Google no tiene nada que decir, no se le quedan a nadie, son específicamente tuyos. ¿Qué hace Improve Suite? Pues mira, para decirte lo que hace, te voy a entrar al dashboard directamente. Este es el dashboard. Miren, es este, esta es la suite. Viene diferentes cosas. Aquí dice analytics for Juanito de Tal. Yo puse el script que nos dan ellos en esta página específicamente. Tú puedes ponerlo donde tú quieras, pero yo lo puse aquí porque a mí me hacía falta. Aquí es súper fácil ponerlo. Tú te vas a tu página en este caso esta es mi página yo la trabajo con sistema yo y aquí en esta página yo le doy clic a edit page y en la edición si tú trabajas wordpress seguramente también tienes un sitio en settings le voy hasta abajo y aquí viene edit header code o edit footer code y yo lo puse en el footer ves aquí lo tenemos improp suite aquí está App. pero tú lo puedes poner donde tú quieras ya sea en el header o en el footer. Pero bueno, no tiene ningún problema. Le da igual el sitio donde lo pongas. El caso es tener la suite. Lo puse en la página de ventas de la guía de CPA. Y estos son los resultados que me, has, que me ha dado en unos días. Del 13 de septiembre al 13 de octubre. vale, Entonces son 128 visitas, 109 sesiones, 96 visitantes. Eh, puedo filtrarlo, puedo exportarlo. Y me pone todo, la página, cuántas páginas ha habido, 128 que es el 100% de mi tráfico. ¿Quiénes son mis referidos? Ojo con esto, afiliados o CPAs, depende de lo que vayas a hacer. Porque esto es muy importante. Me va a decir quién está enviando el tráfico. En mi caso y para esta página, YouTube me está enviando el tráfico. Más de, bueno, casi la mitad de mi tráfico viene de YouTube luego viene directo, es decir, la gente que te crea directamente esta página Facebook, Kiss Target, que es un software que he estado probando LFacebook, me parece que es para tablets SystemAio, eh, de diseño, no sé cuál es ese sitio Google Android y luego más de Facebook, ¿vale? Y esos son mis referidos ¿En qué me tengo que centrar? En este caso, en YouTube y en Sistema porque son los que más me están enviando tráfico. Los demás ya son muy, muy poquito. Puedo seguirlo trabajando, pero es muy poquito. Vienen mis países principales. Aquí sí que está muy granadito, muy diseminado. Viene Colombia, España, Estados Unidos, México, Venezuela, Argentina, Perú. Y hay seis más que me visitan. Bueno, los más. El, el grueso está en los cinco primeros, casi siempre. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Aunque en este caso, los cuatro primeros. Vale. Vienen los UTMs. Si yo tuviera UTMs, aquí me aparecerían. Normalmente, tú pones UTM cuando haces campañas. En mi caso, yo no he hecho campañas, así que no viene. Viene la resolución de pantalla de mis visitantes. Y dice que la mayoría vienen de PCs. Esta resolución es de PC y a partir de aquí es de móviles. Son muy poquitos. ¿Qué quiere decir? Que yo me tengo que seguir centrando en hacer muy buenas webs para PC. Y que funcionen bien en mobile, pero mayormente para PC. El lenguaje. Vienen los sistemas operativos. Windows, Android, fíjate que son muy muy parecidos. iOS, eh, iOS, en fin. El tipo de dispositivos. 50, o sea, el 52% de mi tráfico viene para desktop. Y 45% de mobile. Y uno de tablet. Eso es lo que en lo que me tengo que centrar. ¿Qué buscador tienen? Chrome. Aplastantemente Chrome. A mí lo demás me da igual, voy a hacer todas mis pruebas para Chrome, que es lo que me está enviando el tráfico. Y esto es lo que hace Improve Switch. No solamente eso, hace más cosas. Viene en tiempo real, las visitas que tienes en tiempo real. Los visitantes, fíjate que en los visitantes me pone las personas que me han visitado, el tiempo promedio que están en mi página y exactamente de dónde son. De Perú, desde el 13 de octubre, Windows, PC, una sesión, bla, bla, bla, bla. Esta que dice dos sesiones, si le doy clic, ves, me pone cuándo exactamente y qué duración tuvo. El 13 de octubre, de 6, 27, 45 a 27:45. De 21 12, 20, 21, 12, 20, De México, eh, con Chrome, eh, con esta resolución. Ves Y me pone exactamente los datos que yo necesito ver de estos seguidores. Luego viene el heatmaps, que no lo he puesto. Si le doy a create heatmap, me va a poner el nombre de heatmap y donde lo quiero. Y una vez que lo tenga, vamos a ponerle Hit, eh, CPA Y vamos a poner una página dentro de esta misma. Le doy a create. Y ya está. Me va a dar un código que yo tengo que verificar. En este caso el código ya está puesto. Pero me pone en desktop. En tablet y en mobile. Me deja actualizarlo. Retail los snapshots. Y, y borrarlo. Ya sabéis que el snapshot es una foto que toma cuando la gente está trabajando. Bueno, pues ya lo tengo ahí, este puesto. Ya lo hará. Simplemente está puesto. Como ya tengo el código, es simplemente se ha añadido. Vienen los replays. El replay es que van a seguir exactamente los movimientos que ha hecho la gente con el ratón, ves si se va por aquí, por aquí, por aquí. Y me lo va a grabar para que yo pueda verlo. Y de esta manera mejorar mi página y ver dónde está la gente realmente poniendo el énfasis. Por último vienen los websites. ¿Ves? Ahí yo puedo poner tantos websites como quiera al website. Le pongo el nombre. Le pongo el, la web y ya está. Y si le doy a Tracking Code, clic. Este código es el que yo voy a, a copiar. Copy Pixel. Y lo voy a poner en mi página web. Eso es todo. Puedo editarlo. ¿Ves? Le, le pongo la sesión replace. Update. Ya está. Y tengo que volver a poner el código porque ya me ha puesto algo más. ¿Vale? Lo puedo borrar si ya no me sirve. Aquí viene sesión replace. Y visitor events. Puedo crear equipos para que otra persona sea. La que revise mis datos, si yo no lo tengo muy claro. Y la ayuda. Es introducción, cómo adicionar un sitio, cómo instalar el pixel y verificando la instalación. También tiene más cosas. ¿eh? Luego el precio, la ayuda, el dashboard y mi perfil. ¿Vale? Y eso es lo que hace este software. Para mi lista privada va a ser absolutamente gratis. Ojo, mi lista privada lo tiene por Nada, por cero, para que lo puedan implementar donde ellos quieran y puedan tener acceso de equipo para mi lista privada. Y si a ti te interesa, no te preocupes que si no estás en mi lista privada, yo te voy a dar acceso a este software por un precio tan bajo que vas a querer poner todos tus sitios web aquí, ¿vale? Y puedas mejorar, con todo esto tú ya puedes mejorar hacia dónde tienes que enfocarte, ya sea en hacia dónde tiene que ir toda tu publicidad, qué países son los más importantes, eh, qué tipo de pantallas tienes que manejar, el lenguaje, sistemas operativos, en fin, todo esto. Y si no estás en mi lista, hombre, suscríbete, porque vas a tener cositas muy chulas que te van a ayudar a mejorar sin pagar un céntimo de más. Lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado. Si estás en lista privada, ya sabes que tienes que correr ahora mismo a donde tú ya sabes porque vas a tener acceso de inmediato a esta herramienta y poder instalarla donde tú quieras. Y si no, aquí abajo te dejo el enlace por si te interesa la herramienta, puedas comprarla a un precio súper económico, muy, muy económico. Bueno, nos vamos a dejar hasta aquí Marketer. Y recuerda también, Marketer, que este año pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.